El paladar blande es una estructura muscular que debe fortalecerse. Lo podemos hacer a través del trabajo manual, pero también a través de acciones funcionales como el bostezo, la producción de coclusivas co y la emisión de aire a través de las S o F.